María divenny, oh she divenny, María Antonia, ay ay ay, narasi baña, narazivaña, María Antonia, ay ay ay. Hola, queridos amigos y amigas, muy buenas tardes. Les habla Mario Ángeles Herrera, narrador oral del Valle del Mezquital, narrador en lengua y. Esta ocasión para invitarles al quinto Festival Internacional de las Libélulas a celebrarse del 15 al 19 de agosto del año en curso en la comunidad de Molcachac, Puebla. Habrá cuentos en guaraní, en pataquí, en español, en ñañú y en otras lenguas. No falten. Allá nos vemos. Oguín puun por